hola qué tal cómo estás en este tutorial te enseñaré a transparentar una camiseta en photoshop ya tengo las dos imágenes abiertas por lo que me voy a ventana organizar y vamos a poner dos ventanas verticales con la herramienta de mover seleccionada la imagen clic y arrastrar la vamos a colocar sobre la segunda imagen esta que está aquí la voy a cerrar con un clic acá voy a poner control menos comando menos en una mac y ahora voy a presionar control t y desde una esquina, clic y arrastrar para achicar la imagen. Ahora la voy a reposicionar súper bien sobre el documento. Doble clic. Ahora doble clic sobre la manito para que se encaje toda la visualización en el documento. Vamos a quitarle el fondo. Te recomiendo muchísimo la opción que dice seleccionar sujeto. Esto está presente desde la versión 2017. Una vez que termine de seleccionar, gracias a la inteligencia artificial que tiene Photoshop, vamos a cerciorarnos si todo está bien con respecto a la selección. Y nos damos cuenta que aquí en la parte inferior tenemos algún tipo de problema. Yo te recomiendo muchísimo trabajar con la herramienta de lazo poligonal y Shift-Click para empezar a añadir selección alrededor de la parte que quieres completar. Por ejemplo, en este caso, presiono la barra espaciadora para moverme por el documento. Aquí hay que restar selección al clic para restar en cambio selección. Entonces donde empiezo, ahí termino, debes seguir por el objeto o por el filo de la, de la fotografía. Vamos a ver qué tenemos acá otro problema. Igual shift, click no lo olvides nunca por favor para añadir selección y nos vamos alrededor de la fotografía. Perfecto, completamos esta parte. Voy a presionar control barra espaciadora, clic y arrastrar hacia la izquierda para mover por el documento. Y aquí tenemos otro problema de igual manera. Al clic en cambio para restar selección. Este juego Al clic y Shift clic es un flujo de trabajo muy normal dentro de Photoshop que te vas a familiarizar casi siempre. Aquí en cambio tenemos un pequeño problema en el cabello. Igual ya sabes lo que tienes que hacer. Eh, shift clic alrededor del cabello. Estaba revisando muy bien esta imagen y mira la calidad de la selección alrededor del cabello es muy importante para lo que se viene en pocos segundos el resto prácticamente está todo bien lo que tenemos que hacer en este momento es quitar el fondo bueno hay muchísimas técnicas pero como tiene cabello incluido yo te recomiendo que una vez que esté seleccionado el objeto vamos a dar clic acá arriba donde dice selección y máscara aquí tienes una opción muy interesante que se refiere a la transparencia porque en algunos casos puede venir así totalmente oscuro o al 0% pero a medida que vas llegando al 0, al 100% se va a quitar el fondo vamos a hacer un pequeño zoom acá arriba también sobre la cabecita de nuestro modelo recuerda debes presionar control y barra espaciadora clic y arrastrar yo te recomiendo si prácticamente te quita el fondo de una que esto es rarísimo en Photoshop pero igual wow qué bien que ha quedado esto en la parte derecha por favor elijas esta opción que se llama descontaminar colores Quiero que te fijes bien alrededor del cabello de este señor. Cuando yo le doy un clic aquí, automáticamente va a generar un contraste mucho mejor o mucho más amplio de, eh, para quitar el fondo para que quede muy bien. Ahora, como todo está perfectamente bien, vuelvo a insistir que es rarísimo que esto salga en Photoshop. Porque también a veces se tiene que trabajar bastante sobre la fotografía. Donde dice salida vamos a dar clic o a elegir la opción que dice nueva capa con máscara de capa. Damos clic en ok. Ahora vamos a duplicar con control J esta capa. La vamos a ocultar y vamos a dar un clic aquí sobre la máscara de capa. En este momento vamos a seleccionar la camiseta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la herramienta de selección rápida o el atajo teclado es la tecla W. ¿Por qué esta herramienta? porque prácticamente nos permite con clic y arrastrar generar una selección demasiado rápida sobre la camiseta, ahora vienen los atajos de teclado, ¿qué vas a hacer en este momento? vas a presionar en tu teclado Alt Backspace u Option Delete en una Mac para borrar el fondo de la misma, debe quedarte así, ahora voy a ocultar el fondo, voy a ocultar esta capa, voy a desocultar esta capa, pero voy a dar un clic sobre la máscara de capa. Si te fijas bien, la selección está dentro de la camiseta. Yo quiero que esté fuera de la camiseta para borrar el resto de la figura. Me voy a selección y voy a poner invertir. Ahora vas a presionar el mismo atajo de teclado, Alt Backspace o Option Delete en una Mac para que te quede así la camiseta ahora vamos a dar clic en selección y vamos a deseleccionar por favor es muy importante trabajar siempre en máscaras de capa no trabajes nunca de manera directa sobre la fotografía porque la vas a dañar y si tienes que hacer algún cambio te va a tocar otra vez hacer de nuevo el proceso de edición vamos a dar un clic acá para desocultar la otra capa recuerda que estás en esta capa clic aquí en la capa ahora ya puedes ver el fondo tranquilamente y en este momento y para rematar vamos a utilizar un modo de fusión que tranquilamente me ha quedado muy bien con multiplicar y ahí tienes tu trabajo totalmente finalizado. La finalidad de este canal es hacer tu vida un viaje placentero mientras aprendes Photoshop. Déjanos tu comentario, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video.